¿Van a endurecer las penas? ¿Están los planes del gobierno hacerlo? No, no. Y no puede tener costo cero. No puede ser gratis. Porque pareciera hacerlo. No es simplemente ponerse la banda presidencial para que las cosas que tú dijiste durante 10 años cambien. Perro, mate, mata a matapaco. ¡Claro! El perro, mata a Paco. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote. Y en este video voy a estar hablando de algo terrible que está pasando en Chile. En el último tiempo, la imagen de los carabineros, la policía de Chile, ha venido en caída. Pero esto está generando dos temas que son imprescindibles abordarlos. Y es que una pérdida de valor una pérdida de la fuerza que tenían las fuerzas policiales, los carabineros, repercute en más crímenes, repercute en que a la gente ni le importe, porque parece ser que es fácil robar, que es fácil cometer un delito, si se le está quitando fuerza a los carabineros. Y por otro lado, para los mismos carabineros, ellos están perdiendo hasta el valor de su propia vida, porque al ser prácticamente algo prescindible, que un sector de la sociedad los está viendo mal, no tiene la misma importancia que antes. Y vamos a ver algunos videos en los cuales hablan de esto, desde el padre de este carabinero pidiéndole al gobierno, a Gabriel Boric, que hagan su trabajo, algo tan simple como eso. Hasta algunos políticos haciendo unas críticas muy severas, pero que tienen absolutamente toda la razón. Pero bueno, antes de empezar con este video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfruten, y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones, cada vez que es que su nuevo video además es la forma de apoyar al canal. Y acá les dejo las redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a ver un primer video. Que es terrible, que es lo que decía el padre de este carabinero que perdió la vida. Y es desgarrador, pero es cierto. Pido cabo segundo de la institución, quien falleció producto del disparo de un arma portada por un delincuente. Con todo respeto, señor presidente, le pido encarecidamente, por intermedio de este padre que está. Herido y de todos los padres que se sienten identificados que tienen algún carabinero o policía de investigación fallecido, que hagan la pega. Totalmente de acuerdo, fue muy claro, es desgarrador lo que dijo, pero tiene razón. Lo único que tiene que hacer el gobierno es su trabajo, como dijo él, que hagan la pega. Pero no lo están haciendo, o sea, está desbordadísimo el tema. Es algo que están hablando en todos los países de lo que está sucediendo en Chile, ya lo hemos visto en diversos videos. Está totalmente desbordada la violencia. Y se está normalizando esto de que, no sé, el carabinero no tiene valor, no importa si le hacen algo a su vida, son todos malos, son todos el enemigo. Esto no tiene lógica. O sea, si no se mantiene la ley y el orden, un país no puede funcionar. Miren otro carabinero hablando de este tema, que también es terrible. Quiero condenar categóricamente el asesinato del caos segundo David Florido Cisternas. Hoy asesinaron a un carabinero, a un chileno, a un padre, a un hijo y a un esposo. Y no puede tener costo cero. No puede ser gratis. Totalmente. Porque pareciera hacerlo. Hace dos semanas, dos carabineros fueron brutalmente agredidos en Coquimbo. La ciudadanía salió a apoyarlos. Hoy los autores están libres. Por eso exijo a los demás actores y a la sociedad en su conjunto que hagan su trabajo. Y entreguen las señales que la sociedad entera necesita. Porque son importantes. Porque pareciera ser que agredir a un carabinero hoy día está normalizado. Claro, esa es la locura. Y eso los delincuentes lo saben. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos carabineros más deben morir? ¿Cuántos carabineros más deben entregar su vida? Muy sabias palabras, lo que dice es terrible, no tiene lógica. Si se sigue normalizando atacar a las fuerzas policiales, esto termina en una locura. Se desborda absolutamente todo. Pensemos, por ejemplo, después del 2019, se normalizó atacar al carabinero, insultarlo, agredirlo como algo que estaba bien. Algo que no tiene lógica, pero parecía que estaba bien. Se hablaba por ejemplo del perro este del matapacos Una cosa de locos, como si fuera algo bueno Los de primera línea que eran delincuentes y se hablaba de ellos como uh, oh, esta gente que estaba ahí peleando por nuestros derechos No, era gente que le tiraba una bomba molotov a un carabinero Y es verdad que hubo carabineros que se pasaron, que se les pasó la mano que dejaron capaz a alguien sin un ojo, que no tuvieron un buen comportamiento y ahí tiene que caer todo el peso de la ley si estuvieron fuera de lo que les ordenaron, si estuvieron fuera de los parámetros que ese carabinero tenía que cumplir. Pero son casos excepcionales. Incluso también a la gente que está abajo, la culpan por todos los temas que ha habido de corrupción de altos mandos. ¿Es cierto esto? Sí, por supuesto. Pero no se puede culpar absolutamente a todos. Y la gente que está abajo, como este carabinero que perdió la vida, son los que reciben el castigo. Y que se está normalizando por cierta parte de la sociedad, lo están diciendo todos. Y es muy importante, este padre de un carabinero y el carabinero que escuchamos recién, dicen lo mismo, le piden al gobierno que haga su tarea, algo tan simple como eso, que haga su tarea. ¿Cómo puede ser que se le está pidiendo de parte de las fuerzas policiales al gobierno que hagan su tarea, algo que no se lo deberían ni pedir, tendrían que hacer la tarea y punto. Vamos a ver ahora otro video que también es terrible. Esto, por un lado, Iskiasiches en un evento, justamente en el que iba a hablar de este carabinero que perdió la vida, entró riéndose, o sea, una falta de respeto absoluta ante alguien que perdió la vida y había familiares. Y por otro lado, en un programa de televisión en Sin Filtros, estuvieron hablando de esto y realmente es terrible. ¿Es posible que la producción ponga la imagen de la ministra Iskiasiches después del responso del carabinero? ¿No? Sí, la ¿Es tiene ¿no? A ver. El de, de la <ríe> eh, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos acompaña el General. Reírse. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que alguien puede realmente comprender el cargo de ministro del Interior cuando le matan a un carabinero? Llega un responso donde escucha las terribles palabras que pronunció el padre del carabinero fallecido, que dijo que no... ...fue capaz de utilizar la legítima defensa por miedo... ...llegar de bluyines riéndose... ...ministra Izquierda por favor entienda... ...cuál es su rol, cuál es su cargo... ...en qué lugar del mundo un ministro del interior... ...que pierde un carabinero es capaz de reírse... ...eso es porque no le importa... Porque no tengo otra explicación. Porque antes de ser ministra del interior decía que había que disolver a carabineros. Lo mismo que decía el, el presidente Gabriel Boric. Y yo quiero decirles que hoy día pararse ahí y reírse de lo que está viviendo carabineros. Han muerto tres carabineros en el último tiempo. Se presentó un proyecto de ley para agravar las penas. La ley Naim la votaron en contra. Dejen de mentir. ...y háganse cargo... ...por favor háganse cargo... ...un carabinero es una vida... ...y es una persona que a diferencia de cualquiera... ...de los que estamos sentados acá... ...juró dar la vida por defender la nuestra, por defender la patria. Y eso nos debe llenar de orgullo y requiere de la máxima protección. Con esto termino, lo dijo el general director de Carabineros. Carabineros necesita una normativa en que no signifique costo cero matar a un carabinero. Y espero realmente que el Estado de Chile, que los políticos, sin importar el color político, en esta oportunidad, de una vez por todas, legislen. Y hagan valer y respetar a la institución que hoy día da la vida por nosotros. Don Javier Absolutamente de acuerdo con lo que dijo, tiene toda la razón. Nada más que agregar, si las fuerzas policiales pierden la fuerza, los que pierden también son los ciudadanos. Porque, ¿cuál va a ser la pena? ¿Cuál va a ser el castigo? Como decía, algún castigo tiene que haber. Esto no puede tener costo cero. Si no, cualquiera entiende cuál es el mensaje. Se puede hacer cualquier cosa, se puede ir y quitarle la vida a un carabinero que no está mal es una locura un país así no avanza esto retrocede así y es vergonzoso que se haya reído la ministra y que no sé cómo todavía sigue en el cargo con todas las cosas que está pasando realmente había que decirlo vienen ahora las palabras de un alcalde el alcalde Carter que realmente tiene toda la razón tremendo su mensaje cuando el, el presidente de la República en su pasado reciente enfrentaba a la fuerza armada o a carabineros con muy mala disposición eso se construye finalmente una imagen una lógica y una forma de mirar a la fuerza más, y eso no cambia porque uno se convierte en presidente. Si durante muchos años tú has visto a la fuerza pública como gente nefasta para la seguridad del país, bueno, no te extrañe que después de 10 años de una campaña en contra, hoy día estén tan debilitados, e incluso la a las postulaciones a las ramas de la defensa nacional, y en particular de carabineros, estén tan debilitadas. No es simplemente ponerse la banda presidencial, no va empezar a hablar en poesía todos los días... ...para que las cosas que tú dijiste durante 10 años cambien. Este tiene que ser un esfuerzo nacional, no solo del presidente de la República, de todos. De entender, como lo dijo el general de, el director de Canero. cuando se mata un carabinero, muere un tanto Chile. Porque entendámoslo bien, cuando un carabinero sale a la calle, nos está cuidando a todos... ...desde el presidente de la República hasta el más humilde ciudadano. Cuando matan a un carabinero, como lo que ocurrió con el Cabo florido el de, eh, hace pocos días... Está muriendo un poco la república. Entonces, mucho cuidado con creer que se hace la revolución debilitando a la policía. A lo único que se está debilitando es a la ley y finalmente a la libertad de todos. Lo que digo, hagamos cumplir la ley. Más que el Estado de excepción, la ley, lo que ya existe. No tratemos de encontrar esta solución mediocre de... Vamos a buscar un estado de excepción para resolver el problema mayor, que es que no se está cumpliendo la ley, que hay tribunales que no están cumpliendo sus funciones y policías que están debilitadas, que en la calle son más débiles que el delito, porque no siquiera tienen la herramienta. Lo mismo ocurre con seguridad suana Nosotros como municipios, todos los municipios de Chile les vamos a ayudar a las policías porque estamos en contacto con la realidad todos los días. Somos la primera línea, pero del dolor. La primera línea del servicio público. La primera línea del heroísmo, no la del delito. Y en ese sentido, lo que nosotros no queremos es reemplazar a los carabineros ni generar una ilusión falsa a los ciudadanos de que con más recursos vamos a resolver el problema. Lo relevante es que hoy día carabineros tenga recursos. Segundo, respetabilidad. Y tercero, que no nos acostumbremos que cada fin de semana tengamos que enterrar a un nuevo mártir de carabineros de Chile. Todo lo que ha dicho es cierto, en todo lo que ha dicho tiene razón. Algo que dijo que es tremendo, es verdad, Gabriel Boric y la gente de su gobierno, eran justamente los que hablaban en contra de los carabineros previamente. Que hablaban en contra del orden, en contra de las fuerzas que protegen a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se pretende ahora que sea distinto? O sea, porque se vista ahora todo trajeado y se esté dando abrazos con Trudeau en Canadá, no significa que nos olvidamos de su pasado en el cual él estaba en contra de esto como dijo la panelista del programa de televisión que veíamos también y que quería desarmar a la policía Gabriel Boric quería desarmar a la policía entonces es lógico que no les importe esto es justamente lo que ellos buscan dando el tiempo quiero preguntarle respecto a carabineros van a endurecer las penas por los atentados contra carabineros en ejercicio de sus labores y por atentado no me refiero solamente cuando es lo más grave que es con resultado de muerte, sino que también, por ejemplo, una agresión, un amedrentamiento, diversas posibilidades que hay respecto de agresión a carabineros. ¿Está en los planes del gobierno hacerlo? No, nosotros tenemos una legislación bastante contundente respecto al eh, asesinato, cierto, de eh, carabineros quienes tienen, eh, hacen uso de la fuerza. Vamos a ver ahora un último video de tres extractos de un senador, además del PS, del Partido Socialista, de José Miguel Insulza, que habla de este tema. Encima desde un punto de vista de la izquierda, o sea que nadie puede decir, no, pero es alguien de derecha, es de la contra, no, no de izquierda eh, Emplazaba al presidente directamente diciéndole, presidente, eh, hagan, la hagan la pega. Y hagan la pega para él significa también, significaba también, de acuerdo a todo lo que dijo, darle las atribuciones a los carabineros que se sientan con el apoyo político de poder actuar frente a una situación como esta. Porque él decía, después disparan y a los delincuentes se les argumentan y se les levantan los derechos humanos y son los carabineros los que quedan en la, entre comillas, eh, indefensión o que no pueden actuar en la manera proporcional que debería. Bueno, más allá de, la, de, de, de, de, de tomar las palabras directamente, yo creo que tiene mucha razón. O sea, esto no es como lo dijeron algunos parlamentarios, ahí estaba viendo antes, aumentar las penas. Sí, la pena, la pena por el homicidio de un carabinero en, este, en, en, en acto de servicio Altísimo. es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, o sea, no hay pena más grande posible. Claro. O sea, el mínimo 20 años. Es, el mínimo son 20 años, exacto. Entonces, no es un tema solamente de las penas, ¿no? El problema está en que efectivamente lo que dice el que el, el, el, el, el, el, el quiso decir, y además algo, algunas palabras dijo el, el señor Florido. El padre del, del carabinero asesinado es la, el trato que tiene carabinero. Hay una, hay una, una cultura, o algo así por ahí, por, el, por la quinta normal, sino que se llama el, el perro mata a Paco. Claro. El perro mata Paco. Yo nunca he visto el perro mata paco, paco, así, pero se le llama así. Y esas cosas se dicen y se rayan en las murallas y, y, y se les insulta y todo lo demás. Y eso ciertamente es muy frustrante para quien aquel que cuya tarea en, el, en, la, en la vida es custodiar las calles de la de la, de la ciudad pues, por lo tanto la Entonces, necesita un que... respaldo más absolutamente, explícito absolutamente, por parte del gobierno absolutamente y de manera mucho más directa Totalmente. y todos los días tiene absolutamente toda la razón y decía esto que ya lo decía antes el tema de hasta romantizar lo malo y demonizar lo bueno, o sea, romantizar un perro que se llama perro matapaco, pobre perrito, pero le ponen el nombre de matar a las fuerzas policiales, esto en otro país sería ilegal, o sea, eso lo romantizan, y demonizan al carabinero que es un tipo que tiene familia, que está velando por el bienestar de la ciudadanía, capaz cuidando a la gente de que no la roben, de que llega tarde a su casa y no pase nada, ver qué es lo que está sucediendo en la zona, y parece que para muchos son el enemigo, una cosa de locos. De un carabinero no podemos decir sí, pero, sí, pero, sí, pero, yo estoy de acuerdo, pero, habría que saber tal cosa, no, habría que saber primero quién lo mató y hay que tratar de buscar al que lo mató. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí el, el lenguaje que se usa para tratar a la policía creo que está realmente equivocado, sobre todo porque sí queremos reformar las policías en muchos sentidos, queremos mejorar mucho su trabajo, queremos limitar sus actividades, digamos, eh, a, eh, Sacarle algunas funciones que son, no son probablemente, probablemente policiales Como el reparto de citaciones y cosas por el estilo Queremos despejarlos mucho de trabajo Pero para eso se requiere Y para que, para que, para que puedan actuar mejor Pero se requiere un, un respaldo mucho mayor Por cierto y así Totalmente de acuerdo Basta con demonizar a la policía, a los carabineros Porque esto puede terminar de la peor manera Esto es un mensaje que se le está dando a diario A quien quiere cometer algún tipo de falta y que le dicen, básicamente, bueno, esto que querías hacer, dale para adelante que no pasa nada. Ese es el mensaje que se está dando y esto termina muy mal. Obviamente se tiene que entender. Como él decía, han tenido problemas, ha habido temas de corrupción, de exceso de fuerza, eso no se niega y habrá que ver la forma de mejorarlo, pero no pueden caer todos por esto. Más en gente que se supone que está velando para cuidar al resto, arriesgando su vida. Pero bueno, mostré que me dejen ustedes qué es lo que piensan de los carabineros,